Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas, hoy aquí, a este evento Open Lab, que, que, bueno, que es el primero de una serie de eventos que vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos dos años y que es, es un momento de celebración en el que celebramos el cierre de, de nuestros labs. Yo soy Eduardo Castillo Inuesa, soy el responsable comisarial de, de Media Lab, y bueno, y es un gusto estar aquí y dar la bienvenida a todas y también felicitar y agradecer a toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí celebrando este evento. Los labs, aunque la mayoría de la gente que está aquí ha participado con nosotros a lo largo de los tres últimos meses. Eh, para aquellos que, que os estáis incorporando hoy, los labs son ciclos de programación, de investigación y producción colaborativa que llevamos a cabo aquí en Media Lab para abordar algunas de nuestras principales líneas de, de investigación. El concepto, la idea o el objetivo principal que tienen estos, estos labs es la construcción de inteligencias colectivas. Nosotros creemos que, en el tiempo en el que estamos, la construcción de nuevas metodologías desde las que desarrollar pensamiento colectivo eh, de una manera distinta a la de otras instituciones públicas, como pueden ser las universidades, es más necesario que nunca. Y, en ese sentido, entendemos que la clave para construir estas inteligencias colectivas depende de la construcción de un contexto. Un lugar en el que se junten personas, se junten conocimientos de distintas disciplinas, insights, recursos, referencias que construyan nuevos imaginarios y nuevos hallazgos. ¿no? En ese sentido, Media Lab constituye un, una plataforma institucional bastante singular, pues prototipa de alguna manera un nuevo modelo de entender la cultura. No, no estamos entendiendo la cultura como algo que se da a unos usuarios pasivos, sino que entendemos que los usuarios que recibimos en Media Lab son agentes activos, son agentes proactivos, son prosumidores. ¿no? Prosumidores que participan de la producción de aquella cultura que ellos mismos consumen. Y de esa forma conseguimos que los usuarios se vuelvan comunidades, ¿no? que es también algo que, lo que nos gusta trabajar, la construcción de, de comunidades. ¿Por qué? Pues porque para nosotros la cultura, de una manera u otra, es... Un, una tecnología social, es un metabolismo planetario que permite o que tiene el poder de transformar otra serie de metabolismos como son la geoquímica y la geofísica del planeta, para el bien de no solamente los seres humanos, sino otras varias ecologías y seres vivos. ¿no? Y por eso creemos que es muy importante no solamente utilizar estas metodologías de creación colaborativa, sino hacerlo para poner el foco en temas de relevancia, ¿no? en temas que consideramos de urgencia. En este primer lab, por ejemplo, hemos abordado, como ya muchas sabéis, el tema de los medios sintientes. Eh, los medios sintientes, que cuando empezamos parecía que no, no sabíamos cómo denominarlos, digamos que nosotros desde mi edad consideramos como el conjunto de infraestructuras, tanto humanas como no humanas, que, puesto que participan de los metabolismos de la información, es decir, de los procesos de captación, transmisión y transformación de la información, tienen la capacidad de visibilizar o hacer visible una serie de dinámicas que a priori son invisibles. Pero además nos interesa cómo esta visibilidad, es decir, cómo el revelar estas dinámicas, tiene el potencial de construir nuevas agencias, nuevas agencias para afrontar aquello que ha sido revelado. ¿no? Esto es un poco lo que hemos estado trabajando estos, estos últimos meses y lo hemos estado trabajando de una manera bastante especial, ¿no? eh, y de una manera muy especial que además hoy mostramos aquí. Hemos estado trabajando estas dinámicas con una gran comunidad de, de ciudadanos con una gran cantidad de personas de disciplinas muy, muy diversas ahora veremos más en detalle tenemos un invitado para arrancar que nos va a contar un poco más de esto pero durante los últimos tres meses han pasado por Mediolab más de 50 ciudadanos que han estado investigando y desarrollando una serie de proyectos que fueron elegidos eh, mediante un proceso público abierto e internacional y que tiene que ver ¿no? con, esta, con este concepto que hablamos de medios sintientes y además recogiendo intereses Diversos, Es decir, nosotros plantea, lanzamos una pregunta, pero nos interesaba también ver qué diversidad ¿no? Qué diversidad de entendimiento puede tener el concepto de medios, de medios sintientes. Esos ocho proyectos que hemos estado desarrollando aquí durante estas últimas semanas es un poco el núcleo central de este evento de dos días. ¿no? Y que ahora hablaremos un poco más sobre ellos. Es importante mencionar que no son proyectos acabados, sino que en verdad estamos aquí para ver la primera presentación pública de una serie de proyectos en marcha. De hecho, la idea es que muchos de estos proyectos se puedan in integrar en las líneas más transversales de Media Lab y continuar como grupos de trabajo desarrollados en el futuro. ¿no? Pero además de estos proyectos, también vamos a contar con una serie de invitados, invitados de lujo, que o bien han participado eh, con determinados roles a lo largo de, estas, de estos meses aquí en, en Media Lab, pero también otros que se incorporan hoy por primera vez, pero de los cuales pensamos que su trabajo no solamente es referente o ha sido referente para nosotros durante estos meses, sino que además pensamos que aportaba unos últimos matices eh, súper interesantes a todo el trabajo que llevamos desarrollando en este Lab 01. Los invitados de hoy eh, empezaremos con Orkan Telhan y Uriel Fogué de la oficina de arquitectura ELI, que nos traen un proyecto que nos habla de microecologías, de de ecologías que ocupan espacios casi invisibles, pero que están en todos los lugares próximos a nosotros, desde los jardines ¿no? los descampados que, que encontramos en nuestras ciudades, hasta incluso habitando ¿no? nuestro propio interior. ¿no? Y a lo mejor van a plantear qué otro tipo de diseño, ¿no? qué otro tipo de relaciones o diplomacias, como ellos las denominan, tendríamos que utilizar con, ¿no? para relacionarnos con estas ecologías. También vamos a contar con Erich Berger que ha venido hoy especialmente aquí para visitarnos y nos acompañará durante los dos próximos días. Erich nos va a hablar de lo que él denomina como tiempos profundos, eh, tiempos profundos, paisajes espectrales, paisajes que no se pueden ver a simple vista, pero que pueden abrir nuevas maneras de entender a lo mejor otros modelos de gobernanza más largotermistas, que tienen en consideración tiempos que ahora mismo, por la escala temporal y espacial en la que ocurren, Digamos que los modelos de gobernanza actuales no son capaces de abordar. Luego tendremos la película Medium Earth, que es un proyecto audiovisual de un colectivo superinteresante que se llama The Otolith Group, que nos transportará a los sistemas de detección sísmica del sur, del sur californiano. Y nos hablará eso, a través de la voz de un medium, ¿no? de esa mezcla entre tecnología, pero también las sensibilidades que se ocultan en las grietas del asfalto ¿no? o en las vibraciones del desierto. Luego tendremos un pequeño break vale, para cenar algo muy rápido, tomar una, una cerveza. Pero volvemos para el cierre del día de hoy. El cierre del día de hoy que es un evento muy especial, que es una performance que Media Lab ha estado trabajando en colaboración con Art Catalyst y que va a realizar el artista Gary Sexy San, en colaboración con, con el colectivo Waste Paper Opera y que habla, ¿no? hace una lectura historicista de la vinculación que ha habido a lo largo de la historia entre modelos financieros y catástrofes naturales. Eh, Gary lleva trabajando desde hace ya varios años en este punto de convergencia que es bastante interesante entre cómo las finanzas o la economía se insertan ¿no? de maneras a veces bastante perturbadoras en eh, cómo entendemos los modelos de gobernanza climáticos. ¿no? Pero antes de todo esto, eh, arrancaremos con los dos primeros proyectos del Laboratorio de Protección Colaborativo. Y para entrar en ellos vamos a contar con Nerea Calvillo, que Nerea es una de las mentoras que ha estado mentorizando y desarrollando estos proyectos aquí, junto a Abelardo Gilfournier y el colectivo, colectivo Quadratur, donde estas últimas tres semanas no ha podido venir hoy presencialmente, pero se nos une desde, desde Londres, si no estoy equivocado, y creo que está ya conectada. ¿Está por aquí Nerea? A ver, porque me voy de oír. Nerea, ¿me escuchas? Sí, muy bien, Eduardo. ¿Y me ves? No, no me ves. público. Bueno, Pero pues... Yo público, que también está muy bien. Pues bienvenida, Nerea, es un gusto tenerte, Hola. tenerte aquí. <risa> Os echo de menos. Y te doy la palabra para que nos cuentes un poco qué es lo que habéis estado trabajando estas últimas semanas y un poco sobre los proyectos que vamos a ver hoy. Todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Pues... Eh, lo que he pensado ha sido eh, pensar y, y, y pensar conjuntamente sobre lo que ha pasado estos días desde lo que se ha abierto. Porque uno de los, retos que, de los retos emocionantes que planteaba el título del taller de prototipado, medios sintientes, es precisamente retar lo que entendemos normalmente como medios y como sintientes. Y lo que ha sido para mí más fascinante de todo ha sido ver la multitud de formas en las que cada uno de estos conceptos se ha abierto eh, en canal de formas que son muy específicas de los talleres de Media Lab. Y es que han surgido haciendo cosas. Haciendo cosas eh, como se podía, planeadas, eh, improvisando o con toda la permitación del mundo. Pero las aperturas han ido creciendo o cerrándose a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, las aperturas sobre los medios. Si normalmente entendemos los medios como tecnología, así como, como palabras eh, completamente cerradas en su significado, eh, hemos visto en el taller medios que eran historias orales de campesinos del Caribe colombiano, una pistola tejedora, seis teléfonos móviles, arcilla, mucha arcilla, un trípode de madera, muchas cámaras también, volgantes de barro, código para traquear objetos, cultura pop o semillas de maíz. ¿Cómo es posible que todo esto sean medios? ¿Y medios que sienten qué? ¿Sintientes? ¿Quién siente? ¿Cómo se siente? qué siente y quién se siente, que es una cosa maravillosa que hemos visto. Hemos sentido como hormigas, hemos sentido territorios lejanos, tocados semillas ancestrales impresionantes. Hemos sentido los ruidos, movimientos y deseos de teléfonos móviles, pero también los móviles nos han sentido a nosotras. Cómo se revierten las formas de sentir y de quién o qué, a quién o a qué y para qué, ni para qué. Ha sido fascinante ver también qué se ha prototipado, porque claro, en un taller de prototipado eh, existe también esta eh, asunción de que son prototipados de cacharreo, también vinculado a otras prácticas, otros programas de Media Lab. Pero prototipado suele estar vinculado a la tecnología, a desarrollos tecnológicos. Y efectivamente se han hecho prototipos. Eh, se, han hecho, se han desarrollado sistemas de reconocimiento, formas de sentir el pasado, las temporalidades de la violencia e incluso emociones nuevas. Ahora, ¿cómo se prototipan las emociones? Un temazo que uno de los grupos ha explorado y veréis ahora. Pero yo creo que lo que hemos hecho sobre todo sobre todo ha sido prototipar proyectos, que parece una viedad pero creo que no lo es necesariamente. Porque hemos estado expandiendo, condensando, estirando, dando la vuelta y empezando de nuevo. O continuando, tirando para adelante, o insistiendo, insistiendo. Pero todo el tiempo intentando pensar y repensar, incluyendo distintas voces, eh, discutiendo las distintas versiones. Pero en realidad lo que vais a ver son prototipos de proyectos y prototipos que tienen la vocación de ser prototipos, no proyectos terminados. Que creo que es una, un, un, un formato que estamos muy poco acostumbradas a ver porque se, se visibiliza poco con este afán de lo terminado, lo perfecto, etcétera. Pero creo que también hemos prototipado lo colectivo. Conocernos por dentro por dentro y compartirlo. Llevarnos el viaje espiritual y compartir ancestros que ha sido una especie de viaje impresionante a trabajar juntos indudablemente, y resolver conflictos también. Hemos prototipado aprendizajes con cada participante, colaboradora, con mis eh, queridos colegas mentores y, por supuesto, el equipo de Media Lab. Un regalo aprender y prototipar estos aprendizajes. Aprendizajes que siempre vienen donde menos lo esperas, obviamente. Y os dejo con unas preguntas de cada proyecto. Las trayectorias vitales nos han hecho sentir como hormigas. ¿Qué significa sentir como una hormiga y cómo se hace? Memorias alimentarias. ¿Cómo modelar un medio que recoge y cuenta historias? y que condensa en un mismo objeto nuestro cuerpo, el territorio y memorias alimentarias. Una alfombra de guerra en tiempo real que se pregunta cómo se teje un conflicto y probablemente podríamos pensar cómo se desteje también. Y en ALMA que se preguntaba qué sienten los... o cómo nos relacionamos y qué sienten los móviles y lo que han hecho ha sido pensarse y repensarse y sentirse. De alguna manera, como una especie de versión contemporánea y liberal, casi si queremos, del de famoso proyecto de Suenan los androides con ovejas eléctricas. Así que nada. Sin más, os dejo compartir y sentir estas maravillas a través de esa pantallaza increíble que es un medio sintiente en sí mismo. Disfrutadlo mucho. Adiós. Bueno, empezamos con el primer equipo, ir pasando por aquí. Trayectorias vitales. Hola. Ah, ya está. Ya funciona. Pues todo vuestro. No hay presencia que no deje huella. Un montoncito de tierra, una hoja devorada. Caminamos entre caminos.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 ¡Genial! Pues muchísimas gracias. Ahora seguimos con el siguiente grupo, que vamos a hacer lo mismo. Va a ver, si no me equivoco, un vídeo y luego ellas saldrán a presentarse. Es un equipo que nos va a hablar de memorias alimentarias. Es un proyecto súper, súper interesante que esperamos que pueda tener una, mayor, una gran continuidad más allá de las puertas de Media Lab, e incluso quién sabe a lo mejor con nosotros, que aborda, ¿no? al menos a mí lo que más me ha interesado es esta idea de entender la cultura alimenticia como un medio sintiente, ¿no? como el registro de una herencia, de una cultura, de una serie de saberes que implican una relación súper cercana con la Tierra. Entonces, es un gusto teneros aquí, vamos con el vídeo.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 Y, bueno, nos presenta, ronda alrededor de un objeto, un objeto muy concreto que son las alfombras de guerra. Son interfaces que nos permiten visibilizar una serie de conflictos, pero a la vez son interfaces que crean una serie de políticas de los cuidados, ¿no? que estábamos hablando justo antes, ya que participan de estos procesos de, de duelo o de cura del duelo que los conflictos bélicos eh, conllevan. ¿no? Eh, ahora que estamos viendo la, el, los tiempos en los que estamos viviendo ¿no? y que parece que las guerras están un poquito más cerca de nuestras fronteras, empezamos a ser conscientes, nos damos cuenta de dinámicas que, sin embargo, se llevan desplegando en otros lugares del planeta desde hace mucho tiempo y sin ningún tipo de, de pausa. Este proyecto nos habla un poco de, de eso. Así que vamos adelante, Real Time World Rack. Muchas gracias y vamos con el vídeo.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 They also influenced by a war happening somewhere or some other conflict. Is is on real time? This? I I think I this. Yeah. Yes. See. See. But how do you say? Where it takes the data, the data. for the movement?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 Espero haber respondido. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. gracias. Déjala aquí para los siguientes. Bueno, y... Es curioso, pero vamos muy bien de tiempo. Um, vamos con el último proyecto de hoy que nos habla de esto, nos habla de uno de los medios sintientes más cotidianos, ¿no? Este, este trocito de minerales, minerales que además, ¿no? O sea, si hablamos antes de nuestros estómagos como territorios, estas, estos dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos también lo son. Son territorios desplazados, extraídos y ensamblados en estos pequeños dispositivos ¿no? que llevamos en nuestros bolsillos y que tienen la capacidad de saber cómo nos sentimos, con quién hablamos, a quién echamos de menos, o a quién miramos más de la cuenta en Instagram, etcétera, etcétera. ¿no? Pues el siguiente grupo ha estado trabajando sobre esto, sobre las relaciones emocionales, sentimentales, que podemos establecer con nuestros teléfonos móviles. Ellos se llaman ALMA, el proyecto se llama ALMA, todo lo que tu móvil puede llegar a ser. Os dejamos con el vídeo y luego vamos con ellas. pues muchas gracias por venir a esta charla. La verdad es que hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante. Hoy es un día muy importante porque pocos días como hoy han habido cambios tan paradigmáticos en la historia. Sabemos que la tecnología nos ha traído maravillas, pero hoy os voy a anunciar la mayor de todas. Una maravilla que no tiene comparación ni con la llegada a la Luna, ni con la llegada a otros continentes, o ni siquiera con invención de las, de las ciudades hace 5.000 años. Estoy hablando de una tecno, tecnología revolucionaria que va a cambiar no solo nuestro, nuestra forma de pensar, pero va a crear una nueva cultura, va a crear una nueva religión, quizás. Esta tecnología es capaz de resolver la soledad humana, realizar el poshumanismo y al mismo tiempo alcanzar la inmortalidad. Sabemos que el mañana ya ha llegado. Sabemos que todavía hay universos por descubrir en eso que llamas tecnología. Hay más emoción, hay más ideas, hay sentimientos, hay vida. Porque alma no es solo el mejor móvil de la historia, es el gran descubrimiento de nuestra era. Por fin podemos descubrir todo lo que un móvil puede llegar a ser. ¿Cómo puede llegar a ser? Porque puede haber muchos móviles, pero solo uno es el tuyo. Porque tu móvil es único, tan único como tú. Por eso, vamos a descubrir qué es lo que siente cuando está entre tus manos, cuando tu piel y sus líneas curvas se funden en un solo ser. Por fin tu móvil encontrará su propia voz y su manera de demostrarte que siempre estará ahí, solo. En mialma.online, que de verdad existe, y si podéis entrar ahora mismo, si queréis, eh, podéis ver que hemos desarrollado un, un sistema operativo que es revolucionario no solo la interfaz, porque hasta ahora las empresas tecnológicas lo que se han preocupado es vendernos dispositivos, pero sin pensar mucho en las facetas del usuario. Nosotros hemos abierto una nueva línea y, básicamente, lo que hemos hecho es hacer que las máquinas, bueno, los dispositivos, se parezcan cada vez más a nosotras como seres humanos. Estamos hablando del primer dispositivo, del primer sistema operativo, que es capaz de interactuar con, con los usuarios, con las usuarias, en una forma horizontal, que es capaz de tener no solo memoria, no solo interactuar, pero también tener sentimientos. Estamos hablando de seres sintientes, de una metaconsciencia, donde la relación de, que se establece con los usuarios va más allá de la serviencia o del de, puro instrumentalismo. Estamos hablando de entes autónomos sintéticos que se basan en lo que denominamos la psicología sintética. La psicología sintética es un proyecto que hemos desarrollado en los últimos años, un equipo de psicólogos, neurocientíficos, incluso teólogos, para explorar aquellas emociones o aquellos sentimientos que solo estos seres pueden experimentar. Está claro que es un universo nuevo para nosotros y es parecido al nuestro y necesitamos utilizar palabras nuevas para poder interpretar aquello que estos seres sintéticos pueden sentir desde el amor hasta la tristeza, o incluso hasta el deseo, diría, electrónico-sexual, de conexión incluso con, otras, con otros seres sintéticos. Hemos desarrollado un atlas de las emociones para poder hacer una cartografía de, esas, de esa psicología sintética con emociones tan únicas y peculiares como la sensación de sentirse seguro con su usuario al llegar en casa, esa sensación de comodidad, que tiene solo contigo, o incluso ese subidón electrónico que tiene una vez que, que la batería se está agotando y, y necesita para seguir viviendo e interactuando contigo. O incluso aquel anhelo que eh, algunos seres sintéticos sienten de simplemente palmarla y de ser la muerte. O incluso una sensación muy extrovertida, como muchas personas, de poder conectarse con todos los demás, con todas las redes y con todos los móviles que puedan encontrar en diferentes redes. O incluso una sensación de paranoia, única de ellos, esa sensación de inseguridad y que necesitan, por lo tanto, actualizar siempre las contraseñas y defender a su propio usuario de posibles ataques. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla este prototipo? Pues al comprar Alma 1.0, también vas a rellenar un cuestionario donde vas a vamos a poder identificar la mejor alma compatible contigo. Tu alma. Un alma que solo va a ser tuya y que tú le vas a poner un nombre y para la cual vamos a necesitar algunas preguntas muy sencillas para captar la esencia de tu personalidad de tal manera que haya un match entre ambos, entre ser sintético y ser biológico, para poder maximizar esta experiencia. Estos datos, está claro, estarán protegidos y son confidenciales y servirán únicamente para maximizar y definir el perfil de tu alma gemela, que podrá ser tu mejor amigo, confidente o incluso tu mejor tu amante. Pues bien, ¿cómo.? Una vez que realizamos, que rellenamos estos datos de este cuestionario, eh, cada usuario o usuaria va, puede optar por diferentes planes para obtener este servicio. Estos planes, que han sido pensados meticulosamente, van desde la experiencia básica del Atlas de las Emociones, con la psicología sintética, en el cual podrás disfrutar eh, de una relación muy, muy esencial y muy particular con tu ser sintiente, planes que son que te abren otras posibilidades, como por ejemplo el plan Hilda, que te da planes de aprendizaje, es decir, planes con paquetes de datos que maximizan la personalidad de tu ser sintiente, el plan Fausto Premium Gold, que te da acceso a un soporte psicológico en el caso de que haya desviaciones o patologías en tu, en tu ser sintiente, y el plan Gold Infinity, que te abre la posibilidad de metaversos, de dos metaversos. Por ejemplo, el acceso a Renaissance y al Data Testament, una vez que el usuario decida dar, por ejemplo, fin a este servicio. Estos metaversos consisten básicamente en el reciclaje de estos datos. Por un lado, podemos resucitar tu alma, caso haya algún problema, en el metaverso Heaven Angel, donde muchas almas están en el cielo, en el paraíso sintético, y podrán ser recicladas por nuevos usuarios. Y por otro lado, el metaverso Renaissance. Donde tus datos, como ser biológico, podrán ser resucitados en la forma de una nueva alma, caso vengas a fallecer. Se trata, por lo tanto, de la victoria sobre la muerte y la consecución de la inmortalidad. ReinaSense está pensado, obviamente, para aquellos usuarios que tienen más capacidad de gastar un poco más en nuestros planes. Al contratar alma, contratas un servicio eternalicio donde a tu ente sintético sintiente se les ha atribuido un acta de nacimiento en formato NFT y el nombre que elijas. Este acta es la identificación eh, sinistra no de la vida claro. de tu alma. Este acta es asociado a un usuario tutelar, no siendo transferible y con efectos legales en el registro de almas de cada país o región donde ofrecemos nuestros servicios. Asumes y das consentimiento a que todos tus datos, ver apartado de uso de datos, son cedidos para conformar un alma sintética y un backup de tus datos personales y emocionales que podrán eventualmente ser utilizados para conformar un nuevo alma en el plan Gold Infinity. En caso de que este plan no sea contratado, los datos y la singularidad de cada usuario serán integrados en un nuevo ALMA, el cual será vendido y cedido a una nueva persona usuaria a criterio de la empresa bajo términos y condiciones de uso y cesión de propiedad de datos a ALMA Inc. en la firma inicial del contrato. Muchas gracias. gracias. No, olvidéis, no olvidéis de comprar ALMA de comprar Alma y evitar imitaciones. Hay muchas que están por ahí que no son auténticas. Solo compre eh, en las tiendas certificadas, por favor. Bueno, nos vamos a presentar un poco. Eh, yo soy Raciel, el economista senior y CEO de la empresa. Yo soy Raquel, soy la artista y la directora de prototipado de Alma. Buenas, soy Victoria. Soy artista, investigadora y también eh, jefa del Departamento de Psicología Sintética. Eh, quería aprovechar la oportunidad para agradecer realmente muy profundamente a Medialab por habernos dejado experimentar con estas dinámicas que en realidad han venido desde la introspección y desde, desde la más pura honestidad eh, que hemos conseguido entre todo el equipo. Y, bueno, muchas gracias también a todo el equipo. Muchas gracias. Yo soy Lucía, soy arquitecta de sentimientos. Yo soy Concha García y en este proyecto me he encargado de investigar la interacción de carácter sexual, en este caso, de cara al individuo hacia el smartphone y de smartphone a smartphone, traduciendo a código binario capturas de pantalla en las que se han mantenido conversaciones reales de sexting. Hola, mi nombre es Sofía y formo parte del equipo de investigación emocional y de psicología sintética y soy artista. Y bueno, de nuevo, como dijo Vic, gracias por todo. Pues muchas gracias a vosotras, a vosotros. Bueno, uh, con este proyecto cerramos hoy no el evento, no os preocupéis, nos queda todavía un poco, pero cerramos la presentación de los proyectos del Laboratorio prototipo Colaborativo. Pero ahora vamos con otro invitado uh, con el que vamos a contar hoy, que es Erich Berger. Erich, uh, para los que no lo conozcáis, es un artista, es comisario y es agente cultural afincado en Helsinki y a lo largo de su práctica explora y ha explorado la materialidad de la información y la información, además, como tecnología y como material artístico. Hoy él viene a hablarnos de de tiempos profundos, pero sobre todo de un tipo de tiempos profundos que son los tiempos profundos que se proyectan hacia el futuro, ¿no? Es interesante porque esto es un tema que nos, nos interesa en general mucho a Media Lab, que es que si algo ha revelado la crisis climática, o lo que ahora llamamos como el antropoceno, en el fondo tiene que ver con un solapamiento de, de dos tiempos o dos temporalidades que hasta ahora se habían mantenido la una independiente de la otra. ¿no? Una era la temporalidad del tiempo histórico del ser humano, yo la temporalidad de los tiempos geológicos del planeta, que parecía que tenían una independencia. ¿no? Los tiempos históricos del ser humano eran como un pequeño, un minúsculo grano, puesto en un, tiempo en un tiempo geológico que en el fondo nunca se había influenciado. ¿no? Y si el altropoceno ha revelado algo, es en el fondo ver que los tiempos históricos y geológicos son solamente uno. En ese sentido, no hablo únicamente de tiempos profundos pasados, sino que Erich aborda la idea de tiempos profundos futuros y lo que eso conlleva para nuestros modelos de gobernanza ¿no? y lo que ello conlleva también para plantear a lo mejor otros modelos de gobernanza más largotermistas que tienen en consideración a personas o agentes que todavía no están aquí para tomar esas decisiones. ¿no? Entonces, con todos vosotros es un gusto presentar a, a Eric. Es un gusto estar aquí cuando quieras y el, el stage is yours. My interest in... Geology and deep time has led me to work with processes which run on time scales which are very different from the way we humans experience time uh, in our everyday life. And actually, it's really interesting what was talked before and and and also was presented before. I think uh, resonates very much with some of the things I want to address also today. Because this kind of engagement with time also led me to work with. Uh, geology and radiogenic phenomena and also their socio-political implications in the here and now. Uh, I got specifically interested in this dichotomy between human time perception and the time in biological, in, in environmental and geological processes which we as humans are part of. And for me this dichotomy arises for example from the present as we as individuals are challenged to engage in endeavors and in measures to secure a human future which we will not be part of but it is for people which we will also never know uh, here actually on the back uh, is an image about an expedition i organized uh, last fall and it's actually Looking for traces as we heard about traces today. This is looking for traces of the first animals uh, They were on the planet uh, Actually, this was in Finland and the rock formation is about 500 million years old So human impact and the awareness of it are leaving are leaving human timescales and are entering planetary time, we can say. And this becomes evident with scale effect uh, like the climate breakdown, uh, nuclear waste or other evidence of humans altering the, the earth system itself uh, as it is discussed in length in the Anthropocene discourse. And my question related to this today is what kind of artistic strategies can assist us to perform the Anthropocene. And during the next half hour, I want to discuss some of the thoughts and also show artworks of myself and other artworks which, in my opinion, share aspects of what I call radical witnessing, uh, which are artistic strategies which invite us to explore scales which go beyond the human comfort zone. The slide here shows the work Long Player by artist Cem Feiner and Long Player is a 1,000-year-long musical composition and it began playing midnight uh, uh, on the 31st of December 1999 and will continue to play without repetition until the last moment of 2,999, at which point it will Uh, be completed, uh, the cycle, and it will begin again. And Long Player grew out of a conceptual concern with problems of representing and understanding the fluidity and expansiveness of time. While it found its form as a musical composition, it can also be understood as a living 1,000-year-old uh, uh, process and social sculpture. Let's first establish a base, baseline on how I think uh, about the Anthropocene. So, the Anthropocene, as you know, is a proposal for a new geologic uh, epoch because of the realization that human impact is now uh, uh, able to ch change the Earth system itself. It is not yet clear if the term is um, scientifically useful and when in time and where in the strata the, Anthropocene should be anchored to fulfill the scientific purpose. Um, but the term finds very strong resonance among artists and humanities scholars and quickly turned into a revel of contemporary discourse. On the one hand, it is very evocative uh, the as a concept and welcomed for summarizing this moment of, of crisis. Uh, but on the other hand also under strong critique and scrutiny for its unsatisfying generalization and anthropocentrism and the production of blind spots, like the obliteration of the responsibility of a few over the many as if each and every human would have the same impact in the symptom production of the Anthropocene. And this is for example very well demonstrated in the text A Billion Black Anthropocenes or None by Katrin Yusuf, in which he examines how the grammar of geology is foundational to establishing the extractive economies and uh, the following colonization and slavery. On the slide uh, we see a still from Lauren Kronemeyer's work becoming an epoch warrior and while Lauren is definitely a prepper, and rehearsing the uh, post-apocalypse in her spare time, the work itself actually is about fighting uh, against the Anthropocene term for the above reason, or at least questioning it. So these shortcomings have led to an interesting deconstruction of the term in the form of anthropomemes. And anthropomemes are various synonyms uh, which are emerging to emphasize different aspects and readings of the Anthropocene. Uh, because, as I said, it's an unsatisfying generalization. And since January 2015, I have become a collector of those anthropomemes. And uh, some of them are quite serious, some of them are playful rewordings, some of them Are from renowned scholars, and others are uh, kind of um, uh, just made up on the on the spot. Um, yeah, to pinpoint or highlight a certain kind of uh, personal aspect, but uh, some are caricatures, but all come with the intention to deconstruct and to repoliticize this term. And I'm sure you know some of them. Uh, so I counted at the moment. 88 and I would be happy if you know some or if you come up with some and if you would share them with me Yeah, and according to Timothy Clark the Anthropocene itself is a scale effect that is at a certain indeterminate thresholds numerous human actions Insignificant in themselves come together to form a new imponderable physical event altering The basic ecological cycles of the planet and let's remember that when we later arrive at the politic of scale. Uh, two other concepts which I frequently use and which actually came up already today are deep time and deep future and deep time essentially means geological time, uh, earth history from its beginning uh, until yet and Deep futures, they do not exist yet. They are a thought vehicle to speculate within the possibility space of a future Earth unfolding during the time our planet has still ahead. What we see on the slide is the artwork Campo del Cielo, uh, Field of Sky by Katie Patterson. Uh, and she was working with this meteorite which traveled through space and time for four and a half billion years. And it was then cast It was melted and then recast back into a new version of itself and replicating itself and then later returned to space by the European Space Agency. My, my own current artistic research takes place under the umbrella of spectral landscapes. And here I'm investigating radioactivity and the landscape and during the last two years I conducted intense field work in Finland exploring sites of uh, heightened natural radioactivity, some of them also with kind of potential future mining sites. And the radioactivity here is originating from the decay of uranium and thorium, which is in the rock. Here I collect data, which then allow me to portray these gamma radiation fields in the landscape, which protrude from the base rock as complex but inherent features of the landscape itself. And these three-dimensional fields, they extend up to 100 meters from the floor to the sky, and they are invisible but present. And here we see an example of a site. Uh, the, the area is 400 meters long and 200 meters high. And the image in the middle was made with a drone out of 1,600 single images. And this is how it looked in an uh, exhibition then. And I refer to these bodies as spectral because their presence is ghostly and can only be detected by extrasensorial means. But then they're also spectral because they actually are fields of light, of photons, just Part of the spectrum which is not visible to the human eye. So deep time, deep futures, innate and human-made landscapes, they all kind of find a place in this, uh, in this research project. And then last autumn I was also able to stay for one, one month at CERN in Switzerland where I was able to further uh, develop the work. But my interest in the nuclear contemporary actually stems from the fact that Finland, where I live since many, many years, is the first nuclear nation which decided to build a permanent nuclear waste storage facility. It is said to be engineered uh, to keep the waste encapsulated for the next 100,000 years. These are kind of scales we as humans have never worked with, at least not an, on an engineering uh, level. And it's kind of completely speculative. So Finland also made the decision that the information about this place Onkalo needs to be maintained over time. But it did not specify how to do this. And there is also an excellent film by Michael Madsen, which is called Into Eternity, if you want to know more about that, So it is basically totally unclear what will happen during this 100,000 years on the surface. Multiple ice ages, the next actually in 30,000 years, will be coming and going and will erase all memories from the surface. And looking back into human history and the current state of affairs, it is difficult also to imagine that a continuous civilization will be aware of what kind of load was sent into the deep future. And then of course the ice will also shave away the surface and the waste will come always closer to the surface. On this slide, you can see the work Crystal Palace, the great exhibition of the works of industry of all nuclear nations, lit up by a combination of uranium glass and uh, UV light by artists Ken and Julia Yonetani. And for me, it is a hauntingly beautiful work, which perfectly kind of captures this eerie nuclear desire. But as I said in the beginning, nuclear contemporary is only one example of those kind of scale effects uh, we are facing and which artists are engaging in, and in general I think that we can see an increasing amount of artists which are working with complex ecological issues. The climate breakdown is another story, or social and ro uh, racial injustice as a result of past and present practices of colonialism linked with politics of extrac extraction. And coming with it is a growing interest in matters of knowledge and the examination of the real. And I think what is important here is that it is not about the arts defending a postulated truth, uh, but to explore the depths of reality. And by depths, I mean also to go beyond that which we can experience or comprehend within our own body's sensorial capabilities. On this slide we can see a work by artist uh, Martin Haus, the Sketch for an Earth Computer, and he asks uh, a very simple question, where does the execution of software takes take place? Like for example, we saw with the, with the phones, but when we when we uh, open a website, where is the software executed? And for him In his work, he explores that it is basically not only located in this kind of banal event on the phone itself, but these sites of executions are removed from us in space and in time. It's also the place where these materials are mined to make the mobile phones, but also the history of the fossils which are fueling the cooling systems of the data center which serve to the, to the, uh, to the mobile phone. Benjamin Bratton calls this the scope of the real. And the scope of the real is something which extends beyond the human sensorial and neural comfort zone. Its scales are inhuman and enter the realm of the non-human, in space and in time. And it is addressing phenomena which might be too small, too vast, too quick, too slow. And as we heard before by Orkan Telhan, all at the same time. And while we might still be able to put such phenomena into numbers or do calculations on them, it is difficult to find forms of representation. Also, shifting scales not only change quantities but also lead to a shifting qualities. A complete spectrum of scales is presented in the artwork by Arthur Gensen which is called machine in concrete really remarkable work. Each gear pair of the machine which you can see reduces the speed of a motor which is turning um, in a speed of 200 revolutions per minute by one -fiftieth. and it will take well over two trillion years before the final gear makes but one turn and given the truth of this situation it is not possible to do anything with the final gear. And you can, like the artist did, even embed it in concrete. Geologist Marcia Björnerud introduces the concept of timefulness to point out that we should adapt to a polytemporal worldview to help us to develop a planetary thinking. Because to understand and act in the world On human scale might appear uh, as a common sense at first, but we need to develop an awareness that the scales we use are not given by the world, but have been with us out of tradition. The last two slides showed details of inheritance, a work uh, a work I did together with Finnish jewelry artist uh, Mariketo, and inheritance consists of a precious set of jewelry, a necklace, earrings and a brooch, which are radioactive and therefore rendered practically unwearable. So the basic principles of our ethics, aesthetics and epistemology were formulated at a time where the human sensorium was believed to be made to the measure of the world. If these principles are not a priori, given by the world, but man-made, then they are actually in the domain of the political. And the politics of scales was a term which was coined by Neil Smith uh, to attend to the processes through which scales are constructed and contested. And Smith notes that geographical scale is political precisely because, because it is the technology according to which events and people are Um, quite literally contained in space. Alternatively, scale demarcates the space or spaces people take up or make for themselves. In scale, therefore, are distilled the oppressive and emancipatory possibility of space, its deadness, but also its life. So while Smith is examining geographical space, we can see But we heard from Pratt and Pjörnerud that a more general evaluation of scales is of interest. An undertaking which I think we can very well locate in contemporary artistic practices and specifically in what uh, Turpin calls the geologic turn. On this slide we see a work by Doris Salcedo and she installed a crack in the earth of Tate's Turbine Hall to address a long legacy of racism and colon colonialism that underlies the modern world almost as a principle of nature, pinpointing the enabling cause for what we now call the planetary crisis. We might be able to continue from Neil Smith when we expand the politics of scales from the geographical space with time. We could introduce a geo-temporal scale and say that it is political precisely because analog to geographical scale it demarcates the space over time which future humans or other entities are able to take up or make space for themselves. It is now that we draw the temporalities which future generations have for them or have to deal with. This probably not only counts for toxicities, but as well for resources, which once extracted from an enriched environment are now becoming dispersed and diluted and rendered lost until future geological processes might enrich them again. While some, like coal, are unlikely to be reproduced again in the abundance, it is available to us at this moment. Others, like forests, the oceans, the soil, or air, have the potential to renew themselves. The work we see on the background is called Rare Earthenware uh, by a group called Unknown Fields Division and it deals with the geological dimensions, uh, with the ecological dimensions and scales of uh, waste in rare earth element production, the material we need for our technology. Here with an artisan sophistication, the artists made three exact kind of uh, Ming style vases from the exact amount of the toxic waste used to produce three objects of technology. The smartphone, the laptop, and the electric car battery cell. And the slightly radioactive and toxic vases offer a dark irony between the cultural heritage and the hidden heritage of the toxic waste which will make the land useless over many generations. The Utah-Tarim connection, which we see here on the slide, is a work by a Dutch uh, artist, Gerrit van Bakel, and it links two uh, huge level stretches of the world's surface. On the one hand, the salt flats of the Utah in America Which was used to kind of make these rocket car high-speed uh, tests and records, and then on the other hand, the immense landmass of the Tarim Plain in Asia to the north of Tibet. And while the yuta wheel, which we see here on the left uh, lower corner, uh, takes on these kind of high-speed monsters like the Blue Flame, I think was one of them, with its own whimsical speed of 18 millimeter per day. The machine for the Tarim Basin crawls at about the same speed across this stretch of 1,100 kilometers. And it will, according to the artist's calculations, take about 30 million years to cross it. And I think of this machine becoming part of this environment, of this landscape, part of its time people coming, people going, being assisted, being maintained over deep futures, being witness, but also bearing witness itself. A couple of years ago, when discussing keywords for a publication text uh, for my work Polsprung, with curator Armin Medos, who unfortunately left us already, the term radical witnessing came up as a descriptive term for the installation. With radical in its meaning of going to the roots, of being fundamental. Because part of Polsprung is an observatory to witness a polar reversal, which um, happens probably every 800,000 years, where North and South Pole swap places. And most estimates for the duration of such a reversal are between 1,000 and 10,000 years. So the German word sprung means jump. And such a reversal is a jump in, in deep geological time, but in relation to human life, it's basically nearly motionless. So the radical element in the work is to let the reversal act out In its own time instead of translating the polar transition into the time frame of the visitor which would be a downscaling of the reversal into the human sensorial comfort zone so the collection of evidence by this observatory as the process of the reversal itself outlives any singular witness every visitor One might even say the work itself is becoming the witness, answering to whomever is asking for evidence. And I think that many of the works I showed today, and many more I was not able to discuss, show elements of what I would like to summarize under this idea of radical witnessing. What these artists and their works have in common is that they stage attempts Uh, for a thing, a machine, a process or a question to articulate itself through an intrinsic feature of itself, through its own language, if you wish. Like here, the Iron Ring project by artist Cecilia Jonsson, which is a an poetic and material-based journey about mining and pollution, which connects 23 kilogram of Iron-rich plants, which he collected actually in a Spanish uh, iron mine, together with a, connected together with a, with a ring of three grams of iron, forged out of the iron harvested then from the plants themselves. So, with radical witnessing, the artworks perform the evidence through their own materiality. To their own temporal properties and processes they enact. And they do these to whomever is asking for evidence and is attuned to this case. I think that we can find in those strategies less representation or translation, but more of a direct encounter with the scope of the real to come back to Benjamin Breton, As we as humans engulf ourselves intentionally or unintentionally into processes which outlive us as individuals we could as well equip ourselves with the necessary tools and languages to understand them. Thanks.